buenas, bienvenidos seas una vez más en esta ocasión en mi canal el día de hoy te voy a presentar algunas funciones o trucos que te serán de gran utilidad para que puedas manejar y utilizar muy bien youtube por medio de la utilización del teclado así es que, quédate en mi vídeo porque vamos a comenzar, prepárate vamos, para allá venga, comenzamos Primeramente, voy a empezar, Primer, primera función, al presionar la letra J, se nos va a regresar en un lapso de tiempo de 10 segundos a nuestro video, veamos. cómo se nos está regresando 10 segundos cada vez que presionamos la letra J. Siguiente truco, al presionar la letra K se nos pondrá en pausa, veamos, presionamos letra K y se reanuda el video, presionamos letra K, se pausa el video. Siguiente función, la letra L, la letra L nos permite avanzar 10 segundos más a nuestro video, veamos. Veamos, y está avanzando cada vez 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Ahora, siguiente. La siguiente función es la letra F, que nos permite poner nuestro video en pantalla completa. Veamos, de la siguiente manera. Presionamos letra F y se nos activa la pantalla completa de nuestro video. Volvemos a presionar la letra F y se cierra la pantalla completa. Ahora, vamos a teclear los números. Vamos a teclear el cero de los números del teclado de la parte de arriba donde se encuentran las letras. Y el cero del, los números del 0 a 9 representarán el porcentaje del video. Acabamos de oprimir 0. Y nos lleva a los 0 minutos. 10... Al porcentaje del 10% del video. 20, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% y 90% de nuestro video. Al presionar los números del 0 al 9. Siguiente truco. La letra M es para silenciar nuestro video. Veamos. Presionamos letra M. Y se. Y se elimina el volumen. Activamos. Y se activa. Y así. Vean. Siguiente función. La barra espaciadora. También nos permite. Al igual que la letra K. Pausar y reanudar. Nuestro video. Cada vez que oprimimos esta tecla L siguiente función la letra T nos activará el video en modo teatro de la siguiente manera de esta manera oprimimos letra T y se desactiva ahora vamos a oprimir siguiente función la letra I se nos activará en el reproductor miniatura. Volvemos a activar la letra I. Y vuelve el video a su visualización normal. Act siguiente función. La letra C. Oprimimos la letra C y se nos activarán los subtítulos. En este caso no cuenta con subtitulaje. Pero al oprimir la letra C se nos aparecerán los subtítulos del video. Siguiente función. Las flechas de derecha a izquierda nos permitirán retrasar o avanzar 5 segundos respectivamente del video. Ahora, las flechas arriba hacia abajo nos permiten subir el volumen, incrementar el volumen o disminuir el volumen. Siguiente función. Cuando oprimimos el comando SHIFT más N en mayúscula, la letra N en mayúscula nos lanzará al siguiente video. De la siguiente manera. Veamos. Ya nos ha lanzado al siguiente video. Veamos, oprimimos esas dos teclas, al oprimir esas dos teclas. Ahora, viceversa, para hacer lo contrario, oprimimos Shift más la letra P igual en mayúscula, de esta manera. Y nos regresó al video anterior. Ahora, por último, vamos a escribir una palabra. Esta palabra te va a maravillar. Y para finalizar con el video, vamos a escribir la palabra awesome. Así como se escucha awesome. ¿Qué significará en inglés? Increíble. Y veamos cómo nuestra barra de aquí del video empezará a parpadear en colores. Vean qué maravilla. Lo podemos poner en pantalla completa para una mejor apreciación. Y la barrita esta de color de, del video empezará a parpadear en varios colores. Para eliminarlo o para que se quite ese efecto, volvemos a escribir la palabra Agua sum y se desactivará. Y pues, muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, por favor, comparte, regálame tu me gusta. Y suscríbete al canal activando las notificaciones. Espero vernos en la próxima ocasión. Nos vemos en un nuevo video más. ¡Hasta luego! ¡Excelente día!